Preocupado por su salud, a menudo te preguntas, ¿qué significa la presión arterial sistólica y diastólica? Vamos a ver el vídeo y aprender las respuestas a estas preguntas. La presión que ejerce la sangre en la pared del vaso sanguíneo se llama presión arterial. Los valores de la presión arterial varían en cada latido del corazón. Esta presión varía entre los números más alto y más bajo. Estas son las llamadas presiones sistólica o diastólica o límites superior e inferior. Las presiones sistólica y diastólica están vinculadas. La sistólica se ejerce cuando el corazón late o durante la contracción del músculo del corazón. La válvula aórtica se cierra después de una contracción del corazón. En este punto, la sangre del corazón se enriquece con oxígeno para hacer el próximo latido. Ya que la sangre no puede fluir atrás en el corazón a través de la válvula, se mueve a través de los vasos. Así, entre dos latidos sucede la presión diastólica o la más baja. Por su naturaleza, los indicadores de presión sistólica dependen directamente de estos factores. Volumen de eyección del ventrículo izquierdo. Velocidad de liberación máxima de la sangre. Ritmo cardíaco. Extensibilidad de la pared de la aorta. Y la presión diastólica se caracteriza por las circunstancias fisiológicas y anatómicas. Se trata principalmente de permeabilidad de las arterias periféricas, ritmo cardíaco, elasticidad de las paredes de los vasos. De las correctas características fisiológicas y anatómicas de presión dependen muchas funciones del cuerpo humano, incluso su actuación y la resistencia, la t, y hasta la esperanza de vida. Sobre la presión afecta no solo la disposición genética, sino, ante todo, el estilo de vida y la alimentación. El trabajo constante del corazón y de los vasos sanguíneos ...por los cuales circula el fluido biológico más importante... ...se asegura por la presión arterial... ...y las características de esta presión... ...se definen por la cantidad de sangre que se impulsa... ...durante la contracción de los ventrículos... ...y de la frecuencia de estas contracciones... ...para una vida humana completa... ...es especialmente importante el indicador de la presión sistólica... ...es necesario vigilar su presión... ...y no intentar ajustarla sin supervisión médica... ...el canal, esta es la respuesta... Solo los hechos más interesantes en un formato disponible. Suscríbete.